Hola, buenos días. Quería saber si recogían paquetes a domicilio. Ah, mira, perfecto. Pues mira, eh, quería enviar un paquete, sí. No sé si podían ir a recogerlo, sí, aquí a mi casa. ¿Que ¿Cuánto peso yo? Pues yo peso 65-70 kilos, pero no sé a qué vienes a pedir, es pregunta, lo que voy a mandar es paquete. Ah, ¿que ¿cuánto pesa el paquete? Sí, vale, vale, vale, no lo había entendido. Pues sí, mira, el paquete pesa alrededor de 65-70 kilos. Sí, a ver, bueno, es un paquete pesado, ¿vale? Pero es que ya ha estado mucho tiempo en cuarentena y pues ha cogido peso, a ver, ¿Qué le vamos a hacer? Vale, pues mira, la calle es la calle Sal si puedes, ¿vale? El número es el 64. Verá que aquí hay un, un arbolillo así con, con florecitas y ahí estará la caja dentro, ¿vale? Ya abre la usted la puerta y coge el paquete y ya se lo lleva. Pues sí, pues bueno, la dirección estará, estará puesto en la caja. Sí. Eh que sí, bueno, dejaré el paquete de fuera y ya que, que bueno, vuestro transportista pues lo recoja ahí, ¿vale? No, no quiero ningún tipo de contacto con nadie, ya lo entenderá. Ok, pues nada, perfecto, aquí os espero. Venga, hasta luego. Muy Bueno, vale, yo creo que el repartidor ya está viniendo, eso está perfecto. Ahora vamos a ver dónde nos enviamos. Eh, yo creo que Cancún puede ser un buen sitio, sí, yo creo que Cancún, sí, yo qué sé, eh, sin número, sin número, en la calle, yo sé, pues Hermanos García, por ejemplo, yo creo que García es un, es un apellido muy, muy típico y seguro que, que existe allí en Cancún, entonces, vamos a ver, lo mandamos a Hermanos García sin número, sí, yo creo que, que puede valer, vale, perfecto. Eh, luego también vamos a poner aquí, hombre eh, Ponemos frágil Y yo creo que no hace falta nada más eh, Bueno, sí hace falta que poner la flechita Esta típica ahí Hacia arriba Así nos pintamos un poquito ¿eh? Y ya está ¿vale? y, y ponemos aquí la flechita Dos flechitas, por si acaso ¿eh? Porque no queremos que, que tumben Que tumben la caja, porque si no... Menuda, menuda liada Vale, pues yo creo que, que ya estaría Cancún, frágil y la dirección Pues ya estaría, vale, pues nada Pues vamos a enviarla Vale, yo creo que con esta caja me vale para lo que quiero Entonces, bueno, vamos a ver, vamos aquí Perfecto Ok Y vale, a ver ahora... Sí, me falta Vale, vamos a ponerle esto. Ok. Perfecto. Eh, eh, este de, de esbaldrao. Para que lo envíen a Cancún Perfecto. Ok, pues venga, vamos a, a meternos pues. vale. Sí, esta es la casa con el arbolillo, vale, eh, yo creo que es esta. Pues, vamos a ver. Uf. Vamos a ver. Sí, esta aparece la caja. Ah, vale, perfecto. Aquí por. Ah. ah, vale. Ok. Ah, entonces, Aliexpress. ¿Otro que devuelve el paquete a China? Bueno, pues se ahora. hará. A ah, lo que sí, a ver, ¿qué pone aquí? 18 grados. Uf, pero pasa un poco de frío este paquete. No sé si era algo congelado para China. Pero bueno, ah, lo que sí, pesa, pesa bastante. Eh, bueno, vamos a usar la carretera entonces. ¡Uf, qué frío hace aquí! Joder, parece mentira que estemos viajando a Cancún Espero que no sea invierno ahí, no lo he calculado